Desde los viejos generales congresistas, desde Jóvito Villalba, desde los dirigentes sindicales, todo el mundo atrapado allí, inutilizado para la acción. Le yo, y se ganó en Miraflores. Pero si que se En la guerra. noche se iban a rendir los reverdes, Y le pidieron a López Contreras la intervención. Yo y allí. usted estaba allí. Yo estaba en la habitación el general de López Contreras. El histórico. El doctor eh, Mario de la presidente del Congreso, y yo, ministro de Relaciones Interiores.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 Era lógico, era, se hubiera prestado a muchas interpretaciones, uh -huh. y él era un hombre muy muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy responsable, muy cuidadoso de lo que hacía y de no, lo que Y que al principio había mucha confusión cuando comenzó a generarse el conflicto, incluso armado, pensaban que era un golpe lo que hacía. López él. creía que era gente afino, cercana a él, que quería de alguna forma Entonces, colocarle pues, en el poder. volviendo a retomar el hilo.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 Que mientras yo trataba de abrir una pequeña cátedra explicándole al país los peligros que tenía. Y lo explicaba tenía. muy bien en lenguaje de me, Kinder. Al lado me pusieron el más grande joropo que se ha puesto en Venezuela invitando a la gente a la responsabilidad y a entrar en el reparto de dinero. Era muy difícil luchar sí. contra Doctor, eso. Tenemos que ahora es el tiempo de poder entrar contra eso. Tenemos un, que ir de nuevo una pausa, pero eh, se está presentando una situación ahora que por lo menos me preocupa mucho. Se está hablando mucho de la posibilidad de vender acciones de PDVSA, de privatizar o de vender muy buena parte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 Y Ahora, no que doctor, nos demos cuenta de que esto no puede seguir. Y mientras tengamos Oye, gobierno, no, doctor, de nunca. Lo doctor. que llamaría un sociólogo pedante salirme del contexto, volver a la historia <ríe> inmediata. Usted le hubiera levantado un estatus al general Juan Vicente Gómez. Si hubiera estado en sus manos Yo bien. no sé si yo le hubiera levantado un estatus al general Juan Vicente Gómez, que es cosa anecdótica. Quiero decir que el general Juan Vicente Gómez es uno de los de los hombres más importantes de la historia de Venezuela. Juan Vicente Gómez hizo cosas fundamentales, increíbles. Cerró un siglo de guerra civil.